Nadie imaginó que uno iba a vivir de eso. Y le decía a uno en la casa, tú estás para el día entero, en sentado. una computadora, sentada. Te vas a idiotizar. Te vas a idiotizar. ¿Estudiaste marketing digital? Sí, estudié marketing digital, de forma, de forma técnica, okay. con UNES University. Pero...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 Yo a veces escucho música muy, muy vieja. No, pero tampoco así, no, no, no hagan no, no. bullying con los artistas. No, eso no es bullying. Porque el hecho de que yo no tenga una canción ahí, no... Pero eso no, no es bullying. Tienes que, es que, que tenerla. Porque por es ejemplo, que ya es obligatorio. Es que es obligatorio, ¿por qué? <ríe> para que esté alante, Para que el mundo, adelante, le, que el mundo no, le conozca para, para esté, poder decir Lo que pasa bien, es que, que ya no nadie usa inversión. CD, ya no. nadie usa el CD. Ahora la gente yeah. lo que usa es el streaming. Yeah. el streaming es que lo ha ayudado a que la música... Usted puede, yo, yo escucho a Jibalito un día, o puedo escuchar una música de Bad Bunny hoy. Sí. Pero está en, ahí mismo en Spotify que me da la, la herramienta de yo escucharlo cuando yo quiera mil millones de dólares. Le voy a preguntar a él, que me busque el cassette que yo tengo guardado. <risa> a ver si él sabe lo que me <risa> está. O el disco no a... redondo. Yo <risa> no <como> prometo. Escritor, <risa> como escritor, escribo, por ejemplo, un poema. Uh -huh. ¿Puedo entonces ponerlo en la web y recibir beneficios claro que, sí. Beneficio claro por que eso. sí claro que sí eh, igual se registra por vía de un libro o sea, sí, se por vía, real, de igual vía que de un libro, libro. Sí. igual como usted que yo vi que los invitados que estaban anteriores le le, Raquel le hizo la pregunta A raíz de sobre eso. sobre el,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 En, en Apple también tiene una plataforma de libros Que yo yo mismo A mí lo, lo, lo, me, se, me sale más fácil por ahí Lo no tengo y, guardado Y sí. sin, no tengo que tener pues pero, en la, el momento pero danos duque. la herramienta a los lectores En usted busca en, su, en Apple usted busca eh, Apple Book Y usted puede ir comenzando sí. a descargar sus libros sí, ahí, sí, Y sí. ahí usted tiene muy, inmensidades muy de muchísimo libros, libros Muchísimo no, Y va creando su claro, base este, este asunto la es interesante uh -huh. Estamos aquí en este programa uh -huh. Por tu presencia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 y para usted poder verlo, tenía que enviarle una foto cada cierto año. Sí, Pero sí, era física que se la, la, la mandaba. Era física que se la Ahora mismo yo puedo jamás, llamar a mi que están ahora en Nueva York. Bueno, de manera, yo de corroboro con eso, porque yo he tenido la oportunidad de ver a mis adorados nietos. Lo he visto uh -huh. en todas las etapas la diario En mi casa, llegamos a la del, del trabajo a las 5, a las 6 de la tarde, y lo primero que hacemos es... Una videollamada. La videollamada. Eso no... Ver, pero hay algo... Lo acercan, los familiares lo que están lejos. Pero, hay, hay algo vamos a utilizar que algo quiero, perdón uh -huh. para, Si quiero hacer algo, de, de, porque hablamos también del programa. Sí. Eh, ahora mismo el, el, el, las la, la personas de de este nuevo de nuestra nueva ola, les le gusta más la velocidad, ¿sabes? Sí. Es más rápido. Correcto. Hay veces que puede ser posible que ahora mismo no... No personas que no me van a poder ver ahora mismo en el programa.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 y más una revista donde hay de todo, hay, hay noticias locales, plena, todo, tenemos todo, todo, todo tipo de Las público, tendencias. Las tendencias. Entonces, nosotros, con esa idea original de, de los fundadores. ¿En estamos nosotros, en el lateral derecho. Sí, en, sí, en el la lateral la ah, pantalla, vale, en entrevista. Ahí. Entonces, nosotros, con la idea de los fundadores, lo que hemos hecho es eso. Hemos acercado a las personas a través de los medios digitales, no solamente la página de Telenor, el Facebook de Telenor, el YouTube de Telenor, el Instagram de Telenor, porque muchas personas, ya hay, hay el público se ha dividido, pero sigue buscando eh, lo mismo, la misma información, pero do, debe ir a la mano a la, a la nueva forma la de comunicar. Com la comunidad digital ha crecido de cuántos estamos hablando que tenemos en las redes sociales y que ven el, los diferentes programas que tenemos a través de la plataforma digital. Porque hay que decirle a la gente, uh -huh. recordarle,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 es creo que la plataforma más sólida a nivel del Cibao, podría decirse. ¿En qué número? Luego, de, luego creo que el, podríamos decir, José Gutiérrez está, pero nosotros somos los más sólidos a nivel del Cibao completo. No y solo en revista, de porque José Gutiérrez o sea, es por lo que es el morbo que... Programa, que de programa de sensacionalismo. Y sobre o, todo de noticias, noticias eh, diarias. Y, y, y aunque uno lo vea como un sensacionalismo, es que...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 y sobre todo darle seguimiento a las informaciones ahí a principales. Amarante. Ahí tuvimos yeah. a Michelle Amarante, que sí, fue, la, el, fue uno de los debates en Instagram, carnavel, fue sumamente carnavel, fuerte, sí, sí. Y porque las personas, eso es lo importante. Sí. Sí. Antes, un ejemplo, en los tiempos me acuerdo yo, de Ibi Radio había un grupo de personas que hablaban. ¿Y ¿Por qué tú me miras ves, a mí cuando no, tú, tú dices antes? era un bebé! Cuando <ríe> yo, <tenía> 30, <ríe> yo tengo 30 <ríe> años, <ríe> estaba <ríe> en ese momento, yo me acuerdo. ¿Por qué tú me miras cuando tú dices Tú tenías como algunos 6 años. años. Yo me acuerdo que antes, uno en la mañana, había el Tagra y eso, pero usted decía la cosa y usted se lo guardaba a usted. Usted decía, oye, ya. te dijo tal cosa, mira y ya, mira, tal. Y ya, y ya bien, no. Ya Ahora subimos ya. el comentario de Francis. Sí. O el Comité de Fulvio. ¿Y la queda? gente la gente ya si me, entiende que usted, no te, usted está equivocado, se lo va a, se decir? Lo va a decir retroalimentación. A, ahí ya me ya me hablaron que me vieron decir, <ríe> "Váyase en paz mi compadre, váyase en paz a Mariano Germán, el supremo." Digo Muchas obviamente gracias. que había que darle una respuesta. Gracias Génesis, <ríe> gracias, gracias a a ustedes, a Genesis. Gran Mendes, gran Director de la página web telenor.com.do. Gracias por haber estado con nosotros en la segunda entrevista. Nos toca una breve pausa, retornamos con más aquí en de mañana. Que con nosotros.